Tenemos aquí una paca de musgo, así lo venden aquí y me encanta. Y entonces lo voy a abrir y lo voy a remojar. Acuérdense que vamos a usar el musgo en sustituto a la espuma floral. No es lo mismo, pero esto nos permite que las flores se mantengan húmedas y entonces nos duran más tiempo a que si solamente las ponemos en la malla de gallinero. En, la, en donde venden material de florerías, ya venden esta que está verde. A diferencia de la malla de gallinero que compras en la ferretería y es plateada. Entonces, pues ayuda porque es más fácil esconderla. La venden, pues en San Diego al menos, todos. San Diego Flores, Chinora Design y Wholesale Flowers. Todos, todos la venden. Entonces... La, lo que vamos a hacer ahora es como unos chorizos. Y si alguien, si dos personas vienen y me ayudan a sus.. Sí, sí, acérquense, porque esto lo vamos a hacer aquí. Si me la detienen de los dos lados. Eh, el musgo que lo compré en paca porque cuesta más barato que comprarlo por cajita. Okay. Lo puse a remojar para que esté bien bien húmedo, y entonces vamos a hacer unos chorizos literalmente así como un embutido, sí, <ríe> ¿Sí? eso vamos a hacer un embutido de de musgo. Y esto funciona pues, como si fuera, no exactamente como espuma, porque obviamente no es el foam que se va a sostener, okay. pero sí le va a mantener humedad, la humedad. en las flores, en okay. los tallos. Esta es la, una de las maneras como puedes decorar arcos y aros sin espuma. floral. Okay. La otra es con, con cubetas. Necesitas una estructura más fuerte y a tu estructura pues con cubetitas le, se las amarras a la estructura y lo haces directo al agua. Oh, Pero para un aro esto es lo que mejor funciona. Wow. Tengo cinchos, no sé si cuál cinchos Pues lo iba a amarrar con el mismo alambre. Okay. Pero, y déjenme les digo algo. Pues en parte y luego ayúdenme a cerrarlo. Con el mismo alambre. Ah, lo vamos a okay. fijar. Ahorita vamos a hacer dos, así es que. Están aquí estos Los chorizos pues, que es ya fácil. hicimos uh -huh. y no vamos a hacer el aro completito, lo vamos a hacer, vamos a hacer aquí y aquí ah, lo vamos a hacer a la mitad. Entonces, pues si sí, voy a necesitar que lo sostengamos, lo que les iba a decir ah, es que a veces es preferible cuando le hace poner tanto peso a un aro que, que tu aro sea doble. O sea, que sea un aro doble, doble para que, que tenga quina. más estabilidad. Sí. Pero, lo bueno sí. es que esté... Y además, porque imagínense, ahorita lo estamos haciendo para aprender, pero estás en un evento con un aeronazo, esto es muy aguadito, sí, aunque que le pongas bueno. peso. Entonces, ahora no importa, porque lo importante es la técnica de cómo decorar. Okay. Entonces, necesito otra ayudanta que... <coughs> Ahí, sí. con, con estos alambres vamos a ir pintando. Vamos a fijar muy bien, bien apretado, bien, bien apretado. Desde, este es el mismo alambre que usamos, pues que venden especial para, en las tiendas de herramienta floral. Y bueno, como estamos haciendo un aro ecológico, aquí es bien importante recordar que una vez que recogen sus estructuras, pues no es nada más hacerlo ecológico, el objetivo es que cuando recojan todo... Guarden su musgo, lo, el musgo se reutiliza y se reutiliza porque lo pones en agua, desarmen su estructura, el alambre de pollo, eh, eh, o sea, también lo pueden estar reutilizando. Este alambre de gallinero verde, una de las cosas que tiene es que trae una capita protectora que hace que se oxide menos rápido que el plateado normal de, de la ferretería. Y le sigas metiendo, si sí, lo ideal también fuera que su aro tenga unos ganchitos, pues para que no vaya a estarse moviendo. Yo lo estoy apretando mucho. Hoy lo vamos a hacer en más tiempo de lo que te debe de tomar, porque les estoy explicando. Bueno, y la primera vez que lo hagan, probablemente les va a tomar el doble de tiempo, porque van a estar nerviosos. ¿Ya la tercera vez? Ya ganó rápido. Agarro práctico. Voy a utilizar el leather como para empezar a darle la forma. El follaje principal de este arreglo va a ser... Gracias Brenda. La, eh, los eucaliptos. Pero con el leather me gusta porque te ayuda a hacer frondosas las cosas. Te da volumen, te rellena. Y ya teniendo la forma de lo que estamos haciendo, pues ya le damos el toque con lo que realmente queremos. Y miren, es como si fuera... Sí te tie... No es espuma, por lo tanto como no es espuma, si sí te tienes que cerciorar de que, encaje que, que encaje y se atore. lejos de este lado siempre se necesitan alejar de lo que están haciendo para ver cómo está quedando de cerquita no nos podemos dar cuenta de lo que estamos haciendo. Este follaje me encanta, me encanta, se llama Italian Ruscus, tiene Italian Ruscus. caída, movimiento, volumen, o sea, todo. Y aquí en Lilies Nunca lo había visto, pero te venden este extra grande, porque en mi opinión, normalmente es como de este tamaño, y aquí es como un árbol. Entonces este ideal, porque yo lo voy a partir a la mitad. De un tallo voy a sacar dos. ¿Dónde dices que lo compraste? En Lilies, sí. en Carlsbad, donde compré todo. Uh -huh. Entonces, lo vamos a dividir a la mitad, ¿no todos? Perfecto. Y de igual manera le voy a ir dando sí. más largos pues, la planta, ¿no? Exacto, y estos sí. más pequeños. Uh -huh. Vamos a seguir dando volumen con los eucaliptos. No sé cuál es la palabra, pero se fijan que todo está ahí y aquí no hay nada. Sí, eh, tenemos que ir moviéndonos en zigzag en la orilla, en medio y acá. En la orilla, en medio y acá. Okay. Así. No se los había dicho porque no lo iban a poner. Me imaginé que es, porque es normal, no, no, es normal, no. O sea, no, eso es no, normal. No me... Como que sigues un patrón y te vas en filita. Pero para lograr la soltura necesitas en medio, Ajá. necesitas que todo parezca como un solo círculo. Oh. Pero nuestro cerebro, no sé por qué porque no soy psicóloga, pero busca como la línea. La Entonces sí. me voy todo en la orillita okay. y mm. se me olvida irme como en zigzag colocando. Perfecto. Lo bueno que tenemos otros dos para... Para darle el movimiento. Este me encanta, discúlpenme, no sé cómo se llama, pero me gusta que trae como la parte <coughs> oscurita. Yo calculo porque tengo 20 años de experiencia en mi cerebro ya sabe el tamaño, la proporción, lo que rinde y me puedo imaginar un arreglo en mi cabeza y saber cuánta flor necesito, pero un, en serio, eso me lo dio la experiencia. Eso lo empecé a hacer cuando llevaba como siete años haciéndolo. Antes de eso, pues para comenzar necesitaba hacer muestras y en base a la muestra ya sabes cuánto material necesitas y pues repites esas cantidades. Ves una fotografía y pues ves lo que tiene y tú empiezas a, a, a calcular, a ir viendo, pero sobre la práctica. Llega un momento, después de siete años que lo has hecho y lo has hecho, porque siempre, esta, esta parte es crucial. ¿Cómo determinas el costo de tu arreglo floral? Pues escribiéndolo, es la única manera, escribes en las hojitas como las que les voy a entregar, que son... Así, y ahí pones 72 rosas, 30 mini rosas, 50 claveles, un bonche de wax, dos bonches de italian Ruso. O sea, tú escribes todo lo que lleva, cuánto te costó, y en base a eso, cuando escribes muchos diferentes recetarios, pues es como en la cocina, llega un momento en que tú ya no necesitas medir una cucharada de sal, ya sabes cuánto es. Es lo mismo con las flores. Pero, si todo lo quieres hacer en tu cabeza y no te haces el hábito de escribir, de, de saber cuánto me rinde un bonche de eucalipto, y, y con la práctica ir viendo, ah, pues un bonche de eucalipto me rinde para esto, no, siempre vas a estar o comprando de más o comprando de menos, y lo peor es vendiendo súper mal, porque no calculas el precio. Entonces, nada más dices, ok, fui con el distribuidor de flores y me gasté 500 dólares, Uh, entonces yo debo de vender mi evento en 1500, y se te olvidó que el musgo no lo compraste ahí, que el alambre de pollo, el tiempo que te toma realizarlo, y todos estos factores, y que después tuviste que ir por más flores y ya no lo tomaste en cuenta, ¿no? tú tienes que anotar y vender cada arreglo según lo que ese arreglo lleva, porque uh -huh. además de esa manera le puedes dar al cliente para que te diga, ok, si voy a pagar los 700 dólares que vale el aro, pero, pues los centros de mesa quiero algo más sencillo. Uh -huh. Sí, Perfecto. si tú y tú ya sabrás, ok, al centro de mesa en lugar de que lleve 24 digamos 24 pionías que todo mundo quiere pionías como si costaran 50 centavos uh -huh. pues le dices ok te lo puedo hacer con rosas no es lo mismo pero es una flor que al final del día abierta va a llenar el mismo espacio uh -huh. y dejemos las pionías únicamente para el ramo de la novia en realidad o sea un centro de mesa con pionías no esperes que te cueste menos de 200 dólares la pionía uh -huh. es muy cara sí pero, pero le damos opciones. Y yo ya sé, pues llevaba cinco pionías, le puedo meter cinco dalias. Son tan grandes. O, o ahí vas viendo que otra flor ocupa el mismo tamaño en el arreglo. ¿Sí? Aquí en Estados Unidos, de acuerdo al precio que cuestan las flores, el costo de este aro que vamos a hacer es de 285 dólares. El costo. El precio de venta ideal es de 750 dólares. El precio de venta aceptado es de 600. O sea, menos de 600. Este aro, con la flor que le vamos a meter, y como lo vamos a hacer, no puede costar aquí en Estados Unidos que un paquete de rosas te cuesta 20 dólares. O sea... Sí, en México, si quienes estén en México, un paquete de rosas te vale $150 pesos. Aquí en Estados Unidos te vale $20 por $20, $400 pesos. Entonces la flor es más cara. Aquí, en este país, no se puede vender un aro por menos de $600. Dólares. Ya lo tratamos, ya le pusimos el spray. Y pues ahora sí, lo vamos a cortar. Sí, si sí, me pueden ir pasando lo principal en este estilo, ya yéndonos al estilo boho chic, pues sí, el pampa grass es como el, el principal. Pues que el pan ya es una inversión de ustedes, sin embargo, es una manera que pueden seguir ganando dinero, no, ok, para que me salga más barato, mm. ese lo voy, a lo voy a cotizar a lo que me costó, o sea, la verdad el esfuerzo, el cuidarlo, la pelusa, Guardar, el guardarlo no. y volverlo a usar requiere de esfuerzo okay. al doble en cada... O sea, es una inversión que si lo usan 10 veces, pues qué padre, ya le sacaron saca? ah, mucho sí. dinero. No, y okay. no lo venden más barato, porque la verdad, tú un día vendes más barato y la persona que solamente busca precio, desde ahorita les digo no va a convertirse en un cliente leal. Okay. El día de mañana, si alguien le vende más so, barato, right. se va a ir con so, quien right. vende más barato. Okay. Pero la persona que está dispuesta a pagarles es por la confiabilidad, por el servicio, por todas esas cuestiones, y eso tiene un precio. Mm -hmm. O sea, es estresante este trabajo en cuestión cuando haces las cosas bien, porque quieres quedar bien, bien. con tu cliente. No sé. Y y es hermoso todo lo que tú quieras, pero pues cuando ganas dinero te sientes mejor. Okay. O sea, que tu esfuerzo se vea recompensado, te sientes mejor y lo sigues haciendo. Si no, no saben cuántos floristas conozco que terminaron súper decepcionados uh -huh. de esto, ya ni siquiera, es más, y tienen tantas casi pesadillas de lo estresante y agobiante que fue ser florista porque no se valoraron. Porque nada más estaban con que la gente no quiere pagar, y sí, estoy de acuerdo, hay mucha gente que no quiere pagar. Sí. Pero tú no tienes por qué, o sea, sí, no somos sí, un banco parte. para financiarle claro. a toda la gente, pues Así el que es. no quiera pagar, que busque quien le venda. Okay. Y si no hay mercado, pues no te dediques a esto profesionalmente, Exacto. hazlo para tus familiares, para tus uh -huh. amigos, como hobby, uh -huh. se vale. Pequeña, la sí. el centro y se va te a la mesa. La de la pues sí, ¿verdad? Sí. Me ayudas, sí. Gracias. Aquí sí. Que ahí les va. Las flores. Las estrellas de esta decoración. Es el campagras. Las flores son un complemento para darle color, romanticismo, el toque de la boda. Pero las... Es. Entonces, ¿a qué voy con eso? Pues que no voy a poner aquí las rosas como estelares, sino todo voy a hacer para complementar por donde ya puse. Nada más no va a quedar acá. O sea, sí necesito... Atrás. Pues Atrás para, para, para que parezca redondo y no una pared tiesa. Claro. Lo mismo aquí. Lo que les decía en que no son estelares... Es que no, no las vamos a hacer más importantes que el pampa. Si sí me voy a ir por, por por color, voy a poner primero todas las que son de este color para que me queden bien distribuidas. Después voy a poner el otro color y después y así, ¿ok? Ok, cuando cortas una flor, la, tú te quedas con la flor en tu mano, no, la flor no se cae al piso, okay. lo que se cae al piso es el tallo, miren, manejando distintas profundidades, movimiento... Y cada quien a su estilo. Cuando, aunque una sola persona difícilmente lo va a poder hacer, o sea, es lo ideal es que hayan dos personas, pero en realidad es como una pasándote. Y es una la persona que está encargada de diseñarlo y de meter toda la flor. No muchas personas. Pero a mí me gusta en mis clases pues que vivan la experiencia de hacerlo. No nada más que me vean lo Siempre aprendes más cuando tú practicas. 30 pampas, 72 rosas y 20 mini rosas.